Campeones de League of Legends en 10 segundos Llobe, te puede tirar una habilidad, su próximo básico hace más daño Tira una estrella, que puede recastear, mientras más lejos más daño hace Si Llobe mata a los niños con el lobito, le sueltan un ítem tiene una burbuja, que se si le pega a alguien los tunea Se mete en un portal Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribilo en los comentarios